Uno de los temas que más polémicas suscitan cuando hablamos entre compañeras y compañeros de trabajo sobre nuestros derechos laborales y la manera en que tenemos para defenderlos es el ejercicio del derecho a la huelga. Hoy vamos a tratarlo en profundidad. Bienvenidas y bienvenidos a Asesoría Jurídica. las trabajadoras y trabajadores, contamos con diferentes medios para tratar de combatir los incumplimientos de sus obligaciones por parte de los empresarios. Quizá el instrumento más utilizado, pero también el más ineficaz, es la denuncia ante la inspección de trabajo. Se trata de que un tercero procure poner fin a la ilegalidad empresarial sin apenas riesgo para el denunciante, ya que el empresario no conocerá nunca su identidad. Más eficaz, pero lento, costoso y, de resultado incierto, es el recurso a la vía judicial. Implica tener que verse cara a cara con el empresario ante un juez que está limitado por la ley, que generalmente es favorable al empresario y que, además, hace cargar la prueba sobre el demandante, cosa que, a veces, es difícil. Por eso, el medio que, aunque poco utilizado, resulta ser el más eficaz como elemento de respuesta ante los incumplimientos empresariales es la huelga. La huelga es un derecho de los trabajadores y trabajadoras reconocido con el máximo nivel de protección por el ordenamiento jurídico. Permite suspender la prestación de servicios para la empresa con el objetivo de hacer cumplir la ley o el convenio colectivo aplicable o, en su caso, reivindicar la creación de uno nuevo. No obstante, para convocar una huelga es necesario hacer una serie de gestiones previas con el fin de evitarla. Estas gestiones deben ir destinadas a exponer a la empresa la situación existente e informarla de la disposición a ejercer el derecho de huelga en caso de que éstas persistan. La ley exige que en la comunicación de huelga se hagan constar las gestiones que se han realizado para evitarla. Para ello, es necesario que conste de manera fehaciente el requerimiento hecho a la empresa para que cese en el incumplimiento de la ley o el convenio. Generalmente, se utiliza un requerimiento notarial o un método más económico, que es el burofax. Se ha de exponer cuáles son los incumplimientos que se atribuyen a la empresa y la voluntad de resolverlos mediante la negociación. Es necesario que se acote el tiempo con que el empresario cuenta para responder a la negociación. De esta manera, se evitarán actuaciones de mala fe por parte del empresario tendentes a retrasar en el tiempo esta respuesta. En caso de existir negociación, es necesario recoger en un acta lo sucedido en las conversaciones como prueba de que las negociaciones previas a la huelga han fracasado. Además de por otra serie de sujetos, la huelga puede ser convocada por un sindicato. El acuerdo de declaración de huelga habrá de ser comunicado al empresario o empresarios afectados y a la autoridad laboral por el convocante, una vez fracasadas las negociaciones previas. La comunicación de huelga deberá ser notificada por escrito al empresario con al menos cinco días de antelación a su inicio. Deberá ser 10 días en caso de servicios públicos. La comunicación de huelga deberá contener el objetivo de la misma, las gestiones previas realizadas, la fecha de inicio y la composición del comité de huelga, que no podrá exceder de 12 miembros. Solo podrán ser elegidos como miembros del comité de huelga trabajadores del propio centro afectados por el conflicto. Las funciones del comité de huelga serán participar en cuantas acciones administrativas, sindicales y judiciales se realicen para la resolución del conflicto. Es importante destacar que la ley ofrece una especial protección al trabajador que sufre represalias empresariales como consecuencia de su participación en una huelga. Hay que tener en cuenta que todo acto que afecte negativamente a los derechos o intereses de un trabajador como consecuencia de su ejercicio del derecho a la huelga es nulo de pleno derecho. En este caso se deberá revertir al trabajador a la situación existente con anterioridad a la adopción de dicho acto. Ahora conoces un poco más acerca del ejercicio del derecho a la huelga. Recuerda que es una de las herramientas de lucha más eficaces con que contamos en la defensa de nuestros derechos y que puedes asesorarte un poco más sobre ella en la sede más cercana de CNT. Hasta aquí este capítulo de asesoría jurídica. Siempre no olvides compartir este vídeo si crees que puede ser de utilidad a otras compañeras y compañeros. Y te animamos a que te suscribas al canal CNT Córdoba para estar informado de todo lo que hacemos. ¡Salud!